Nací en el día 26 de julio en una noche cálida habanera en Ciudad Santo Suárez. Mi madre dijo que tocó una banda afuera cuando nací celebrándome y mi primer aliento. Mi padre dijo que hubo un desfile celebrándome cuando no podía ni ver, hablar, cantar, escuchar y yo les creí, porque simplemente no sabían nada mejor, cada año, desfiles, los disfrutaba mucho, viajábamos a el Capitolio a ver los desfiles, mi madre y yo, joven, sin saber lo que eran, pero entonces, empezó el colegio, y con él, llegó el conocimiento, de que mis desfiles, no eran para mí, no, no. No, pertenecían a, siempre le habían pertenecido a él, ese hombre que creó un culto a la personalidad, ese hombre cuyo nombre no podía pronunciar, por miedo a invocar el Comité de Defensa de la Revolución. Debería haber sabido que, los tanques, los soldados, las banderas, los aviones, los bailarines, las bandas, no eran para mí, que le pertenecían a él, al hombre que abandonó mi familia, todo por recibir una sola carta marcada U.S.A. El hombre que nos quitó las raciones, cuando ya no había nada que comer, el hombre que encarceló a mi tío por atreverse a decir lo que pensaba, el hombre que se apoderó de mi hermosa isla, el hombre que me quitó mi cumpleaños, Cómo empezó todo por un ataque al Moncada. Cómo continuó sacando a hombres y mujeres de sus hogares. Cómo culminó con su toma de posesión de Cuba. Cuando más aprendía, menos quería hacerlo. Lo peor no fue saber que le pertenecían a él. Lo peor no fue el ridículo que me provocaron mis compañeros. Lo peor fue saber que mis padres me mintieron. Y todo por culpa de... Si tú pasas por mi casa, y los años han pasado, perdonando a mi familia, fue la parte más difícil, vivo en América, y tú ves a mi mujer, los desfiles en mi nombre no se celebran, desde hace años, no desde que tenía cinco, he aprendido a dejarlos ir, recuerdos buenos, sin duda, pero eso es todo lo que son, recuerdos. Tú le dices que, Fidel está muerto, ahora puedo decir su nombre sin miedo. Mi familia ya no celebra el 26 de julio, no como el día de la rebelión, al menos. Estoy en Gialea, ahora el 26 de julio es solo mi cumpleaños, nada más, trabajando en factoría, nada menos, por culpa de Fidel. Me llamo Jay Everwood y he sobrevivido a Fidel Castro.